Hola. Vamos a ver cómo dar de baja una cuenta Netflix. Primero la baja del servicio la haremos desde un dispositivo móvil. Vamos a ir a cuenta. Y ya podemos darle a cancelar suscripción. Bueno pues ahí te dice que usted al dar de baja Netflix perderá tus datos relativos a la misma si no vuelves en 10 meses. Yo, no le doy a completar. Porque no quiero seguir con Netflix pero ya te traje hasta aquí. Y solo es darle al botón azul de completar cancelación para dar de baja. Ahora dejamos Android y vamos a hacerlo con un ordenador. Vamos al perfil y entramos a cuenta. En la parte derecha está el botón de cancelar suscripción. Pero como vimos en Android aún nos queda un paso más para dar de baja la cuenta de Netflix. Aquí además nos ofrece que pensemos si queremos cambiar a un plan inferior. Si quieres darte de baja te dejo ya que le des a completar cancelación y listo. Gracias por la visita. Un saludo.